Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cantemos al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te hablé. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió.